en las redes sociales dale familia tanto whatsapp como facebook e instagram todas ellas Demecian. propiedad del fe de facebook más hasta hasta el cierre de esta edic de edición estaba experimentando problemas de Oye, ¿Conectividad? conectividad a nivel mundial registrado en indicios procedente de, todos, de todo el mundo. Una serie de caídas que han comenzado a cerca de las once y media de la mañana, hora de la República Dominicana, y que se prolonga durante de más de una hora. O sea, desde las once y media de la mañana, fue sí. la hora que yo me levanté y me di cuenta que... Pues, a, a las once y media. Me levanté. Atención, atención. Y, y, y. La mamá... De, de Angelizado la familia. Ese muchacho está engordando demasiado <risa> durmiendo. <risa> Levántalo a las siete y media. Pero tú eras panadero. Los panaderos están a las 4 tirados. Está, pero ajá, como aprovechando que ya yo no estoy en esa vida, puedo dormir hasta tarde. Está, ella es que vos he, estaba, pasé, estaba. he pasado pues, mi no, proceso. Pas, Dios te pues, pues yo, te madrugo, yo me, me acosté un poquito tarde editando alguna cosa. Como a las 3 y pico de la mañana. Sí, pero está bien que te levantes a las 8 más, te vamos a dar hasta las 9 la nueve, a las 9, a las sí. 9, sí. no porque... me gusta dormir no, no, mucho. A, a, a las 10, la la la la porque la tiene la que dormir. No, mira, a las 10, porque tiene sí. que dormir mínimo 7 horas. Si se va a las 3, sí, sí, pero a las 9 la está bien, porque que. A veces me mal a dos. no es si me que Dios se a veces, porque Dios le manda las bendiciones temprano a la gente. Yo me acuerdo tarde, buscando las bendiciones Ajá, sí, yo me acuerdo tarde, haciendo lo mío. Que de madrugada es que fluyen toda la idea. Dime tú. Pero Bien, mira, retornando al tema. Tú lo a dejar retornando al tema. Se cuando, se cuando se case ahí va a dormir a las de la mañana. Retornando al no. tema. Y, que los, no los, los, los y que, acá, que los muchachos no pongan los memes de que Que los muchachos no pongan los memes de esta caída de las redes sociales. Ahí están. Entonces, dice. Ah, pero pues, Twitter está funcionando, ¿verdad? Sí, sí. sí Twitter está funcionando. Twitter, Twitter, YouTube. Oye, me dice. YouTube dice la fuente de Facebook que están al corriente de que algunas personas están teniendo esos problemas y que están pues resolviéndolo. Un fallo de conectividad que según la cuenta de Twitter, la experta Jane Manchum Drone, se debe a un problema en los DNS. Eh, Camila, tú que eres informática, sabes lo que es eso. Y que también estaría afectando a los propios trabajadores de Facebook, Instagram y WhatsApp. O sea, los que, están, los que montan la plataforma, ¿verdad?, para nuestro uso cotidiano, además de que sus, además de a los millones de usuarios en todo el mundo. A esta hora, a esta hora, las 4.50, faltando 10 para las 5 todavía, tenemos problemas con Facebook, Instagram y WhatsApp. Y por supuesto, esto fue, esto fue desde Twitter, los memes no se han hecho esperar como reacción a la caída del trío de redes sociales están por supuesto entre las más populares y las más usadas. Pero en el mismo tito, hay gente comentando vídeos de que no hay WhatsApp, no hay Instagram. Mamá, no me llame, que no te lo voy a coger. <risa> la gente desesperada, hay gente, que han, verdad, gente que han peleado. A mí me gusta eso, de que si sí cayó, me dice que se cayó el WhatsApp. Hay <risa> <risa> gente que han estado peleando. Miren, la, la gente utilizando, haciendo referencia a la, la serie... La, la, la, ¿Cómo es? El juego del calamar. Los juegos del calamar. Ahí está. Mira este, que se cayó WhatsApp justo en mi horario laboral. ¡Ay, qué tristeza! Y ahí están Twitter y Telegram cuando se cae WhatsApp y Facebook. Ahí está, como dos super sellos Blue. Aquí sí. <risa> está mi abuela, como más WhatsApp. <risa> Yo después de apagar mi mojo. Todo pensando que era el internet y resultó que era el WhatsApp. Cuando se cae el Facebook Instagram y los. Eh, ¿Cómo es? Ya, señores, sí, ya tú piensas que es el internet. Aquí es donde vengo a llorar. A Twitter. Mami ya más me llamo a claro, mira, yo no sé ni cuántas veces. Más pero, veces pero, veces e incluso yo te actualicé la foto de Twitter de, de, de, de tanto que luceo. Yo dije, oh. <risa> y en Telegram. Mandé no, mal no, mal y no, no, en no, Telegram, Telegram hubo no. problemas. Sí, ¿eh? sí, en Telegram hubo unos problemitos ahorita. Sí, porque También. El, el uso. También. Eh, la... sí, envié un no. par de mensajes y no. Mey, no no, mey. Ah, a usted le gusta el Telegram, pero no, eso no está, men. No está, y no está. Ve, todavía, eh, te todavía, te eh, te todavía te Telegram te tiene problemas. No, eh, los mensajes no se están enviando. Oye, ¿eh? eh. Eso dije mi profesor de ¿Cómo fue? ahorita que Telegram también está fallando tanta gente. Oye, que yo no sí. tengo sí. Telegram, pero yo a mí se me fue un video tío, que de 8000 en Telegram de toquicha. Él muestra sobre ¿no? a la gente, hay video aquí, ¿no? Lo <risas> no, que A mí enseñar. A mí no me aparece nadie en Telegram no tiene oh. nada. Que yo sí. Yo me cogió eso, yo entrar. Entrar. Ah, este tiene problemas <ríe> sí, sí, no sí, Mucha ¿sí? gente, mucha gente en Telegram, o sea, Telegram es lo que recoge a todos los damnificados de la caída de whatsapp para allá. El y Telegram te... es la, la defensa no, civil de las redes. No, los que tienen iPhone, la tienen iMessage que nunca se cae. ¿Es qué? Los que tienen iPhone, iMessage se llama. Es la aplicación de mensajería de los iPhones y nunca se cae, siempre está nítido. Sí, yo nunca había usado esa aplicación. Y cuando veo que Camila me tiro ahorita y me llame, y yo... Oh, ¿Eso consume internet? Por pila. Consume mucho, encargado de los fugatos. <risa> <risa> que se si consume mucho eso. No, mira...